internacionalizar PC Componentes ha sido algo que la compañía ha querido siempre y una de las decisiones que había que tomar era, eh, pues efectivamente se va con la misma marca, con otra marca, eh, a nivel de naming puede ser un poco complejo, etcétera, y esto lo, lo veremos seguramente, eh, no sé si para este año el año que viene, cuando, cuando demos el paso. Eh, y ese es el resumen un poco de por qué nace Unilae, una de, una de, de las posibilidades era, como tú dices, hostia, tenemos PC Componentes, le cambiamos el nombre a Capón, eh, y a vender de todo, ¿no? Porque vender, llamado PC Componentes, vender cosas que no sean de tecnología es un poco extraño. Eh, y ejemplos de, de renaming uh, o de, re, de, de rebranding de marca, etcétera, ha habido, ha habido muchos, ¿no? Sin embargo, bueno, nosotros creemos que el recorrido que tiene PC Componentes, posicionamiento de marca, la reputación, etcétera, es algo eh, tremendamente importante y consolidado que, bueno nos gustaría que, que, siguiera siendo, que siguiera siendo así y seguir siendo los especialistas que somos hoy en día. No. Bienvenida, bienvenido otra semana más a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a David Morales, Head of Marketplace en PC Componentes y lo que es mejor, Jedi Knight o Caballero Jedi en Unilay, que es como lo tiene LinkedIn y me ha flipado. Digo, oye, luego, luego le vamos a preguntar por los Jedi. Unilay es el, el Marketplace generalista de PC Componentes, que luego, luego entraremos ¿no? en por qué, dos marcas y este tipo de cosas. Bienvenido, David. ¿Qué tal, Corti? Muchas gracias, Nada, no, un placer, bien hallado. Ah, no, un lujazo tenerte por aquí. Además, me acompaña alguien que, como yo, tenía muchas ganas de hablar contigo. Otro friki del e-commerce, como es Andrés Barreto, ecosystem managers de, de Product Hackers. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas, Corti. Hola, David. Hola, Andrés, Gracias ¿qué tal? Gracias por, por invitarme, Corti. Tú, tú, tú tenías tantas ganas de tra que trajeramos a David que le escribiste un Whatsapp y todo es decir, Andrés es el culpable, el instigador y le vamos a dar caña ya David, eh, antes de meternos un poco en, en Faena, PC Componentes, unilay y demás yo viendo un poco tu perfil me flipa que tú eras un comentarista deportivo estabas en, en la pelota FM y te metes de repente, ves tu carrera y de repente ya te metes en, en Mundo Marketplace eh, y, y hasta ahora, aparte te metiste en Mundo Marketplace como relativamente pronto porque ahora, ahora es obvio, pero creo que 2007 estaba ¿Estabas tú ya en alguna compañía haciendo algo de marketplaces? No, 2013, 2013. Ah, 2013, vale. Que ya soy viejo y me bailan las fechas. Que tiene. Sí. ¿Cómo fue ese paso? Es decir, ¿cómo fue tu transición de repente a meterte en este mundo de los marketplaces? Bueno, re realmente, efectivamente, bueno, como comentarista, sí, comentaba, me gustaba la radio, yo estudiaba comunicación y era bueno, digamos, más una afición que un, que un trabajo durante, durante los años de carrera, cuando estaba en la facultad. Eh, y sí, al final yo termino mis estudios en, en Francia eh, y me quedo trabajando en espartu.com, en la marketplace de spartu efectivamente, como decíamos, en 2013, eh, recién licenciado, digamos, ¿no? Y por, por, no sé si por suerte o por el destino, por lo que fuera, eh, al estar estudiando en Grenoble y tener Espartu la sede en Grenoble, bueno, pues coincidió y Spartu estaba lanzando justo, Spartu, para quien no lo conozca, bueno, es un e-commerce de, de moda, de zapatos principalmente, como, como Sarenza, es, bueno, un, un e-commerce muy relevante en Francia y que vende en toda Europa. Estaba lanzando su marketplace, un marketplace de tecnología propia y, bueno, ahí, ahí empecé y, y ya me quedé y la ola efectivamente del e-commerce y de, y de los marketplace, desde entonces no, no ha parado de crecer, ¿no? Y al final... Yo iba montado en, en esa ola, tuve la suerte de empezar desde muy joven y hasta hoy, efectivamente. Así es como más por, yo creo que por, por suerte o por, no sé, por azar, como entré en, en este mundillo. Qué bueno. También estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado y dejarte llevar por la ola. Eh, ¿Ha cambiado mucho? Acá claro, de, de 2013 yo estoy seguro que aquella el Marketplace se veía de otra forma. Tú que lo has vivido tantos años desde dentro, ¿cómo evoluciona el mundo de los Marketplaces? Bueno, ha evolucionado muchísimo. Eh, si nos ceñimos principalmente a España, yo recuerdo en, en, en 2013 nosotros en la Marketplace de Spartu éramos dos personas eh, que hacíamos de todo, eh, desarrollo de negocio, es decir, parte comercial, integración, todo. Nadie sabía lo que era un Marketplace, ¿no? Amazon, bueno, estaba, pero, pero no no el, el modelo Marketplace no estaba con la, con desarrollado, digamos, con... Con, con la contundencia que lo está hoy en día y lo que había era que evangelizar principalmente, no explicar qué era el modelo para intentar convencer a los retailers de la época o a, o a las pequeñas tiendas o lo que fuera que podían vender, bueno, pues un e-commerce que, que hacía 300, 400 millones como, como Spartu y que ellos se iban a encargar de todo. ¿no? Eso ha cambiado muchísimo hoy en día. Yo creo que todo el mundo, el, todos los comercios más o menos están digitalizados dependiendo del sector, pero conocen lo que es el modelo marketplace. Amazon, evidentemente, ha empujado mucho. Mirakel ha hecho que, que se democratice mucho también un, un modelo y una tecnología que era relativamente compleja en aquella época, lo sigue siendo hoy en día, ¿no? Pero en Spartu la marketplace era de desarrollo propio. Tardamos casi dos años en, en lanzarla. Eh, y el ecosistema en general, no había agencias, los integradores prácticamente eran ellos los que te pagaban por poder eh, proponer tu marketplace eh, a, sus, a sus clientes. Estaban empezando los Lengu, Shopping, Feed, Native, etcétera. Y ahora es al contrario. Ahora es la marketplace el operador el que tiene que pagarle al, al integrador para que, para que ofrezca su marketplace. ¿no? Con lo cual, eh, bueno, todo el ecosistema que ha surgido en torno, en torno a los marketplaces, yo creo que en 2013 no existía. En Francia, en España no existía. Y hoy en día es súper maduro. Claro, es que parece una tontería. Yo, yo claro, revisando tu, tu experiencia laboral, me he ido a tiempos, yo me acuerdo hace años de tener conversaciones con la gente de Mumu Mío, por ejemplo, marketplace de, de producto así, artesano y tal. Y 2013, 2014, el, el tener que cobrar un, un envío por cada proveedor era un drama. Y sin embargo, ahora estamos viendo como una vuelta a algunos orígenes del mundo marketplace. ¿no? Es decir, lo, lo que en algún momento fue un problema, ahora mismo es mucho más fácil de explicar porque el usuario puede llegar a entender que son. Ya entiende, ¿no? Que le está comprando en un marketplace, pero compra a distintos compradores. Exacto. Eh, bueno, en 2013, evidentemente, o sea, el, el consumidor no tenía ni idea de lo que era un marketplace, no, no, no entendía. Hoy en día todavía hay coletazos de usuarios que, que, no, que, que no conocen bien la diferencia entre un modelo marketplace, un modelo retail tradicional o 1P, pero en aquella época, evidentemente, era, era muy complejo, había que evangelizar a la parte retailer, que, que no sabían lo que era marketplace y saber explicarlo o por lo menos trabajar mucho en la experiencia de usuario para que, para que entendieran efectivamente el consumidor que por qué le estaba llegando el paquete en una fecha diferente cuando había comprado dos cosas por separado, ¿no? Pagados, gastos de envío a la vez o etcétera. Hoy en día es, bueno, yo creo que mucho más común y el, el consumidor está mucho más acostumbrado, sí. Eso es. Bueno, voy a dejar a Andrés, te vamos a hacer una, una tanda de preguntas rápidas, que a Andrés le gustan mucho, para un poco ubicar el negocio de, de PC Componentes, que bueno, lo tenemos todo bastante ubicado, pero siempre nos gusta sacar algún, algún datillo. Eh, ¿Juraría PC Componentes tercer e-commerce de España? ¿Puede ser? Depende volumen? del lista, el, el listing que ves, es top 3, top 5 seguro, eh, pero sí, ahí solemos estar en el podio, sí. Unos cracks, ha sido a gusto. Andrés, venga, dale caña aquí a las preguntillas. Bueno, vamos a ello, David. más sobre e-commerce. Eh, ¿Cuántos sois en la compañía? Primera pregunta. ¿eh? Eh, no te sé decir el dato exacto, pero estaremos en los 600 y pico empleados. Genial. Eh, ¿Objetivo de facturación para este año? Hostia, pues eh, de la compañía de todas las unidades de negocio juntas no te lo sé decir. Eh, pero tendremos que estar en, en los 700 eh, millones de unidades de, de volumen de negocio, supongo, pero no tengo el dato ahora mismo en mente, porque hay, hay muchas unidades de negocio dentro de, de PC Componentes. ¿La conversión media? La conversión media eh, entre el 1,5-2% más o menos es, es lo que suele estar, dependiendo evidentemente después de canales, etcétera ¿El valor medio de pedido? entre los 250 y los 300 euros. Vale. Y el aporte de marketplace versus parte propia, venta propia de componentes. Pues ahora mismo estamos entre el 13-14 más o menos. Este dato de para, para este año sí que te lo sigue sí lo sé de memoria porque es mío. Eh, tendríamos que irnos a los 95-100 millones. Eh, el año pasado hicimos 82 y medio. Eh, y ahora mismo, el año pasado, aportó un 11 y pico por ciento, más o menos, marketplace al, al, a la compañía. Vale. ¿Y principales mercados? Bueno, principal mercado España, evidentemente, y, y Portugal. Eh, nosotros vendemos eh, la, la compañía opccomponentes.com. Está abierto en, en España y en Portugal. Eh, y puede caer seguramente algún pedido residual de fuera de, del país. pero eh, Eminentemente España y Portugal. Muy bien, yo he acabado mi ronda de preguntas, pero me sale de aquí una pregunta que comentábamos antes Corti y yo, y era cómo, cómo al final entiendo que Unilá es esa parte internacional de PC Componentes, ¿no? uh -huh. tema nombre y tal. Eh, ¿Cómo vais a hacer eh, esa parte de PC Componentes dentro de Unilá? ¿Vas a inyectar el catálogo? ¿Qué nos puedes contar de, de esta parte más de informática de PC de Componentes y tal dentro de la web de Unilae? Ya, ya se ve hoy realmente en, en unilae.com. El catálogo de PC de Componentes está disponible en, en, en Unilae. Eh, unilae es, es un e-commerce generalista. Y, básicamente, un generalista tiene que tener tecnología. Es difícil de entender eh, no, pues un, un, un e-commerce que intente vender de todo y que no, no, no tenga tecnología. Con lo cual, todo el catálogo de PC componentes está disponible en, en UNILAE y lo estará cuando salgamos en internacional. Seguro que, seguro que también porque, como os digo, la vocación es generalista, es, es intentar vender de todo. Y, por tanto, contamos con, seguramente, el mejor catálogo de tecnología del país. Sería, sería una lástima desaprovecharlo y, y, y no ponerlo en Unilae. Claro. Por, por poner en contexto, si alguien no ha escuchado un poco el lanzamiento de Unilae, eh, Unilae lo han lanzado hace relativamente poco, es una marca independiente, grupo PC Componentes, pero ca cambia un poco. Eh, cuéntanos un poco qué es Unilae y por qué, por qué surge, porque claro, al final dices, oye, por, por, ¿por qué no hacer lo mismo con la misma marca PC Componentes? Que seguro que cuando lo apliques queda muy obvio, pero... Pero es una marca tan potente que, que entiendo que da pena, ¿no? El, el no poder exprimirla al máximo. Sí, bueno, no, no, no sé si es pena. PC Componentes es lo que es porque es PC Componentes, precisamente. ¿no? Eh, especialista en tecnología, en electrónica de consumo y así tiene que seguir o así hemos decidido que siga. ¿no? Eh, efectivamente, cuando, cuando una de las ambiciones de la empresa es crecer, hay que encontrar la, las vías para poder seguir haciéndolo y yo creo que hay dos claras. Una que es la diversificación del catálogo. Llega un momento donde PC Componentes bueno, tiene cuotas de mercado muy relevante en, en, en muchas categorías y, y, y el pastel cada vez es más difícil seguir cogiendo trozo, ¿no? Con lo cual, lo natural es poder ofrecer a, a los consumidores. Eh, bueno, productos que a día de hoy no pueden encontrar, no pueden comprar en PC Componentes, ¿no? Con lo cual, ese es uno de los motivos por los que nace Unilae, que efectivamente, para quien no lo sepa, unilae.com es básicamente un e-commerce generalista eh, que tiene un catálogo de, de muchas categorías nuevas que no existen en PC Componentes y que, y que intenta satisfacer necesidades de consumo a nuestros usuarios, a los usuarios de PC Componentes, que a día de hoy no podemos, porque no pueden comprar, que te digo? No es una pala de pádel por ejemplo, PC Componentes, porque no la vendemos, ¿no? Sin embargo, tiene necesidad y en lugar de irse a, a la competencia, si es un cliente que, bueno, se siente identificado con la marca y que está contento con, con su experiencia dentro de dentro de PC Componentes, pues, la experiencia va a ser la misma, solo que va a poder comprar un producto que no es, no es especialidad de tecnología, ¿no? Y la otra es la internacionalización, como decía Andrés. Eh, internacionalizar PC Componentes ha sido algo que la compañía ha, ha querido siempre y una de las decisiones que había que tomar era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 Bueno, nos gustaría que, que, siguiera siendo, que siguiera siendo así y seguir siendo los especialistas que somos hoy en día. Claro. Eh, por lo que has dicho, no, no me queda claro. PC Componentes puede que también se internacionalice con, con independencia de UNILAE o todo la internacionalización de PC Componentes más allá de Portugal va a ir por UNILAE. Bueno, en, en, en Portugal está PC Componentes como tal. No. Eh, a nivel de Europa... No lo sé todavía, no lo sabemos todavía y es algo que tenemos que, que decidir seguramente a lo largo del año para ver si Unila está suficientemente maduro, hay que darle algo más de tiempo, si, eh, si vamos primero con PC Componentes eh, en Francia, que es un mercado donde, bueno, salen, salen algunos pedidos, etcétera, es una decisión que no está tomada y que tampoco está, está grabada en piedra, con lo cual seguramente es algo que decidiremos en los próximos meses. Qué bueno. ¿Y cu cuáles han sido los resultados por ahora desde el lanzamiento de, de Unilae? Es decir, ¿cómo, cómo veis la acogida en, en el mercado y qué aprendizajes habéis tenido hasta ahora? A nivel de, de consumidor, eh, yo creo que ha sido muy buena. L lo que hemos visto por parte de los usuarios de PC Componentes, eh, la acogida ha sido muy buena. A nivel de prensa, eh, yo creo que, es, que se ha hecho un gran trabajo de PR... Eh, y ha tenido pues, mucha repercusión, vamos a, dir, vamos a decir. En, en datos que te pueda compartir, hace dos meses y pico más o menos que estamos online, con lo cual es muy pronto todavía, pero hemos conseguido el primer mes, creo que nos fuimos a los 200 y pico mil visitas que para un dominio nuevo? Bueno, pues, eh, evidentemente estamos, <ríe> estamos empezando y son cifras pequeñitas todavía, pero son números eh, relativamente decentes y, y estamos contentos con esa acogida y efectivamente, pues, a nivel de pedido, pues, no sé, hablamos de algunos cientos, algunos pocos de miles que hayan podido salir porque es trabajo, evidentemente, de, esto es, es un maratón, ¿no?, de muchos años, pero técnicamente estamos contentos, la acogida ha sido buena, eh, queda todavía muchísimo, muchísimo por desarrollar, pero, bueno, el, el lanzamiento ha salido según lo previsto. Qué bueno, enhorabuena que, que ya es, es complicado montar un algo así. Es muy difícil, sí. Claro. Eh, también te quería preguntar, Carlos, eh, aunque haya una apuesta estratégica, porque evidentemente la hay, es muy complicado lanzar un proyecto nuevo como es un ILAE en algo tan consolidado como un PC Componentes. De hecho, empresas del calibre PC Componentes en facturación se suelen mover poco ágiles y vosotros estáis haciéndolo muy ágil. ¿Cómo se ha conseguido esto? Es decir, ¿cómo, ¿cómo se tienen que montar los equipos para que un ILAE tenga suficiente independencia eh, para hacer cosas, pero evidentemente sin tocar las narices demasiado porque, claro, tampoco puedes de repente cambiarlo todo? ¿Cómo lo habéis estructurado para, para que esto funcione? Básicamente porque hay un equipo fantástico de producto. De producto me refiero de, de, de tecnología. Nosotros tenemos tecnología propia eh, y eso hace que no sea... Eh, bueno, entre comillas vamos a decir, más fácil hacer o deshacer en función de las necesidades de la compañía. ¿no? Eh, a nivel, digamos, que, que de producto, lo que se ha decidido, lo que se viene trabajando la compañía desde hace mucho tiempo es en crear un producto que sea utilizable por diferentes unidades de negocio en función de sus necesidades. ¿no? Esto hace que eh, Unilae, que tiene equipos propios dentro de, de la compañía, es como una mini startup dentro de, de PC Componentes, pueda utilizar... Eh, pues no lo sé, me, me lo invento, pues, un, eh, una landing o la forma en la que creas las landing o la forma en la que en la que creas las campañas específicamente para eh, tu dominio, ¿no? Efectivamente, nosotros nos pasa ya con Portugal. Portugal, al fin y al cabo, es como una unidad de negocio independiente. Con lo cual, Unila es otro dominio, otra unidad de negocio independiente con equipo propio y el producto, la tecnología en sí, te permite... En, en muchos casos, evidentemente, no puedes deshacer el checkout completo ¿no? y, hacerlo, y hacerlo a tu gusto, pero sí que tiene cierta flexibilidad en, en muchas cosas para poder, eh, bueno, pues, montar al final la web o el look and feel de la manera que, que tú quieres y, además, en un modelo marketplace que es relativamente ágil eh, y flexible, pues, es más sencillo en términos de catálogo. Vale, eh, yo tengo una duda. ¿Cómo haréis para, para que no haya una competencia a nivel digital entre las dos webs? Si contamos que el catálogo está duplicado en Unilad y demás. No puede haber competencia, bueno, competencia, en, en el momento en el que no, digamos, las estrategias de posicionamiento y las estrategias especialmente de inversión en marketing no van a los mismos productos. ¿no? Eh, Unilay no va a competir por productos a nivel de paid media eh, que vende PC Componentes. Pues no, no, no tendría sentido. ¿no? Eh, con lo cual, bueno, cada, cada empresa, pues si lo podemos llamar así, o cada unidad de negocio se centra en lo que debe ser su core. La de PC Componentes está clarísimo, ¿no? Que es eh, pues ordenadores, componentes, todo lo que es informática, eh, televisores, electrodomésticos, smartphone, etcétera, Lo que es tecnología pura. Y a nosotros nos queda en Unilae, bueno, pues, una infinidad de productos a los que poder competir. Y además aquí es muy interesante porque, tal y como por lo menos yo lo entiendo, una vía de usuarios tiene que ser el usuario de PC Componentes que compra en PC Componentes y que tiene otras necesidades de consumo, como decíamos, ¿no? eh, Que puede satisfacerlas ahora en, en Unilae, si el producto existe, evidentemente. Y ahí yo creo que hay un, un, un trasvase, o debería haber un trasvase muy interesante y muy barato. Y otro que es el cliente que no es, o el usuario que no es necesariamente cliente de PC Componentes y que va a conocer la compañía o el grupo, o como quieras llamarlo, en este caso Unilay a través de otras tipologías de productos. Viene a comprar una sombrilla de la playa. ¿no? no ha comprado nunca en PC Componentes, quizá no es su web de cabecera para comprar ordenadores, pero entra en Unilay y vea que hay portátiles, además cojonudos de precio, porque no los hay mejores que los que tiene PC Componentes y de paso se lleva uno. No es canibalización, porque quizás sin un ese, ese usuario nunca hubiese comprado en PC componentes. ¿no? Aún así, es todavía realmente pronto para poder sacar conclusiones y conforme vaya evolucionando el proyecto, veremos si efectivamente hay que afinar o no hay que afinar eh, ciertas, eh, ciertas categorías y etcétera. ¿no? Qué bueno, lo tenéis todo, todo bien plasmado. Has hablado varias veces de unidades de negocio y me mola mucho esto que dices, ¿no? Que tenéis la tecnología que durante tiempo la habéis ido preparando para, para distintos usos. Que, que Molo es muy ingenieril, ¿no? Se nota que tienes un buen equipo de, pensando en estas cosas. Pero claro, me, me, me hace pensar, y, ¿y os planteáis abrir otros verticales a futuro? O, ¿O todos los esfuerzos en otros verticales que no sean componentes, a ir a PC componentes? Pero claro, sobre el papel, con todo lo que estás diciendo, dices, oye, si, si os diera la gana de abrir un, sé, pues un marketplace de comida para animales... Tienen la tecnología, tienen los procesos, seguramente con Unilasta tengáis los proveedores o en algún momento los tengáis, es relativamente fácil. ¿Es algo que os planteáis? Ahora mismo no está en la hoja de ruta, eh, pero efectivamente la lógica que hay detrás es esa. ¿no? Mañana puede surgir una unidad de negocio diferente. Además, vosotros, si más o menos eh, conocéis la, la compañía y, y bueno, el, la, la cantidad de cosas que hacemos, el, el simple programa del PC Componente Startup Booster eh, que es la aceleradora que, que tenemos, bueno, pues al, al final trabaja con muchos e-commerce diferentes. ¿no? Eh, nosotros vamos buscando siempre tecnología que nos, pueda, eh, que nos pueda ayudar, pero mañana puede salir una unidad de negocio diferente y puede venir de, de la aceleradora, puede venir de una idea de un compañero eh, tomando café, puede venir de consejo de dirección, etc. Y el hecho de tener tecnología propia preparada para poder rápidamente montar un... Pues en este caso, una web, por ejemplo, sin, eh, con, con, con los, digamos, los, los mimbres que hay ya, ya en la compañía y con la experiencia que hay dentro de la compañía, hace que todo sea mucho más rápido. Efectivamente, somos una empresa relativamente grande en, en volumen de facturación, pero en procesos, y esto evidentemente es, es gracias al equipo de tecnología que tenemos, seguimos siendo, yo diría que muy, muy ágiles. ¿no? Y, bueno, tenemos que estar preparados, no sabemos mañana qué puede surgir. Mola, mola esa, esa visión. Yo ya me monto mis paranoias sí. a partir de aquí. Eh, eh, David, eh, otra pregunta, claro, Marketplace. Al final, cuando, cuando lanzas un Marketplace, tienes lo, lo, el doble reto ¿no? de conseguir eh, clientes y, y proveedores. En vuestro caso, claro, entiendo que partíais con la base de que tenéis los dos. O sea, clientes, que, que usuarios de PC Componentes que de alguna forma podréis llevar a Unilae y además en paz a Componentes que ya habéis movido a Marketplace, como poco ya teníais un, un surtido inicial que poder, eh, poder meter quería tratar los dos lados es decir, ¿cómo de complicado es llevar clientes de un lado a otro? porque entiendo que a clientes de PC Componentes está la opción de hacerle un cross-sell, ¿no? es decir, de, de aumentar el lifetime el, el de esos clientes vendiéndole cosas en un ILAE, pero claro, no en la misma web eh, ¿cómo lo estáis trabajando? y luego me meto en la parte de proveedores. de momento con, de una manera bastante conservadora eh, la, el, el cliente de PC Componentes es cliente de PC Componentes y eso es sagrado. Eh, y nosotros nuestra, nuestra última eh, intención es ofrecerle al cliente de algo que no, ni ha pedido ni está buscando. ¿no? Con lo cual, efectivamente, bueno la, la, se hizo una comunicación y se les, se les dio a conocer que sacábamos este proyecto y, y que al 100% lo hacíamos para ellos. Eh, pues la, la realidad es esa. Hay mucho consumidor que intenta buscar una alternativa de compra hoy en día para ciertas tipologías de producto donde quizá no hay un gran especialista o donde hay que recurrir a las grandes marketplaces eh, chinas, americanas o, o las que sea y nosotros venimos a cubrir esa, esa parte eh, y de momento estamos viendo con píldoras a ver de qué manera podemos, eh, bueno, conducir al consumidor a si tuviera necesidades que sepa que tiene la posibilidad de, de, compla, de comprarlo en Unilay, ¿no? Se van haciendo cositas en redes sociales, por ejemplo, para toda la comunidad que tenemos. Se va haciendo algo de cositas a través de, de CRM, de emailing, etcétera, para, para intentar ver, primero, ya te digo, tanteando el terreno, qué tal va reaccionando el consumidor y ver si tiene sentido o no tiene sentido y, que, y hay que seguir otra estrategia. De momento, eh, bueno, va, vamos poco a poco y hay cosas que han funcionado relativamente bien y hay otras cosas que si vemos que el feedback no es positivo, pues, se desecha y no pasa nada. Qué bueno. Y en la parte de proveedores, eh, ¿cómo, ¿cómo habéis hecho esa primera búsqueda de proveedores? Sé que aparte que te he escuchado alguna vez que, que eh, a nivel de los proveedores de, del Marketplace de PC Componentes habéis primado siempre la calidad a la cantidad, pero claro, ahora te vas a un punto generalista, no sé si mantenéis esa máxima eh, o, o, o habéis buscado volumen y cómo de fácil es conseguir esos proveedores eh, en esta primera búsqueda inicial. Hemos buscado calidad y seguimos buscando calidad. Eh, de hecho, la, la web de, de PC Componentes tiene, yo creo que unos 80.000 productos más o menos. Eh, son muchísimos menos que cualquiera de nuestros competidores, por lo menos de los competidores que tienen un marketplace abierto. Y esto es porque intentamos ser extraordinariamente cuidadosos, primero en la selección de los proveedores, de los vendedores, y después en la creación de los productos. Si, si os fijáis, las fichas de producto de PC componentes pero sí, posiblemente son las mejores fichas de producto que hay eh, en, en cualquier e-commerce. Y eso es porque se cuida la selección también. ¿no? Con lo cual, nosotros, nuestra intención en UNILA es alejarnos de, vamos a decir, entre comillas, el bazar donde entra de todo e intentar centrarnos en, la, en los productos, en cada tipología de producto, en cada categoría, los productos que en casi cualquier e-commerce formarían el pareto. Digamos, bueno, pues los productos que realmente tienen la mejor relación calidad-precio, las marcas o, o, o, o los tipos de producto que está buscando el usuario. Eso hace también que la selección al final de proveedores sea mucho más corta, pero más lenta. Más lenta porque eh, no es lo mismo meter 5.000 vendedores, sea quien sea, abrir las puertas de tu casa y que entre el que sea. Eso te, te permite crear muchos productos muy rápido, pero con una calidad probablemente un poco peor. ...que nosotros que intentamos seleccionar efectivamente a los mejores a los mejores proveedores. Y un dato que lo demuestra, de hecho, es... ...a día de hoy el 94-95% de ellos son españoles. Son pymes españolas. ¿no? Esto seguramente es un dato que no tiene ningún e-commerce, ninguna marketplace... Eh, ...en España ni en Europa puede decir que tiene casi todos sus proveedores eh, nacionales. ¿no? Y es porque seguramente el proveedor nacional o el vendedor nacional... ...ofrece mejor calidad de servicio. Ofrece mejor calidad de servicio porque tiene una atención al cliente en lengua nativa, porque envía, en la mayoría de los casos, desde eh, Alacenes en España, etcétera, etcétera. ¿no? Y a partir de ahí vamos a buscar fuera lo que el proveedor español no es capaz de, pues, de proveer, valga la, valga la redundancia. ¿no? Y eso hace bueno, pues, que el proceso sea también un poquito más lento y que llevará tiempo el poder perfeccionar y madurar un catálogo que realmente eh, satisfaga pues, las necesidades de, de todos los que vengan a visitarnos. Vale. ¿Y, y, ¿Y qué buscas? Cuando buscas un, un proveedor, ¿en ¿qué, qué, qué, qué, qué tipo de métricas o qué tipo de cosas os, os fijáis para asegurar esa calidad? Principalmente, la, la clave es que el catálogo sea... El primer filtro es el catálogo, ¿no? Es decir, el, el proveedor de turno el vendedor de turno tiene un catálogo que es atractivo y a un precio competitivo. Si la respuesta es no, probablemente es un vendedor que no, que no va a acabar entrando ni en PC ni en Uniline. Eh, si la respuesta es sí, de estos hay, hay muchos, eh, lo siguiente es, a nivel legal, a nivel fiscal, cumple con los criterios que nosotros pedimos y esto es que tenga número de IVA español, que esté registrado dentro de la Unión Europea, pasa un control financiero por nuestra parte, etcétera, etcétera. Y a nivel de calidad, digamos, de experiencia de usuario, es tiempos de entrega. Tiene que ser capaz de entregar en, eh, pues en, en, en, en los tiempos, digamos, que están estipulados por, por criterios de calidad eh, nuestros. Tiene que ser capaz de ofrecer atención al cliente con respuesta en el mismo día en lengua nativa, eh, es decir, en español en nuestro caso, eh, etcétera. Y, después, son métricas que tú te comprometes a cumplir, pero que nosotros vamos comprobando sobre la marcha, ¿no? porque uno puede decir, eh, ...que se va a comprometer, no sé, no, no, no puedes tener un porcentaje de incidencia superior al 15% en PC Componentes ni, ni, ni en Uniline. Si lo incumples después, eso es difícil ¿no? de, de anticipar, pues un vendedor que acabaría quedando fuera. ¿no? Y hay un montón de criterios, términos de eficiencia en la entrega, eh, tiempos de respuesta, tono de voz... Eh, satisfacción en términos de garantías si, y si es capaz de, de ofrecer una garantía en menos de 24 horas y un reemplazo eh, bah, infinidad de métricas pero que ahí ya vamos sobre la marcha viendo porque es difícil de anticipar oye david eh, tenía tenía una duda eh, en, en amazon por ejemplo algunos algunas marcas encontraron en su día como un aliado para, para hacer el direct to consumer en eh, vosotros este en este caso eh, ¿Estáis trabajando directamente con marcas eh, este modelo o son sí, pymes más distribuidores? Vale. Sin duda. Eh, hay de las dos, eh. evidentemente el, el grueso suele ser pymes multimarca, eh, pero cada vez más, o sea, tenemos muchas, eh. tendremos algunas decenas de marcas trabajando en directo haciendo el D2C con nosotros, eh, algunas de ellas haciéndolo solo con nosotros. Eh, lo cual es muy interesante porque yo creo que es algo que preocupa eh, mucho a las marcas, de qué manera se trata su producto, eh, qué, qué poder de control tienen sobre su producto, sobre cómo se pinta en la web, sobre cómo se habla de él, etcétera. Y yo creo que ahí, en primer lugar, evidentemente, PC Componentes eh, ha marcado unos precedentes de, de saber gestionar muy bien eso y de ser especialmente pulcro en el tratamiento con las marcas. Y ahora, por lo tanto, lo, lo hereda Unilai. Eh, y además es algo que, las marcas entrando en el D2C cada vez lo ves más, ¿verdad? Hay muchas de ellas que son un poco reticentes a admitirlo, yo creo, incluso algunas de ellas que acaban entrando, pero prefieren hacerlo casi de incógnito para no eh, molestar a la red de distribución tradicional, ¿verdad? Física o de, de, de, de, de tiendas físicas o de distribuidores, etcétera. Pero bueno, hay una música que venimos escuchando ya desde hace en moda, seguro que desde 2014-2015, viniendo ya tecnología, mundo de tecnologías durante los tres, cuatro últimos años. Eh, se es, es, está girando un poco, un poco esto y nosotros, evidentemente, le abrimos las puertas porque, además, el razonamiento yo creo que es fácil de entender. Tus productos, si yo me dirijo a una marca, ya los está vendiendo. Nosotros compramos una parte, pero no podemos comprar todo el catálogo, ¿verdad? La parte One p El resto del catálogo lo venden terceros. Eh, Aprovecha que lo están vendiendo terceros, que el cliente lo está solicitando y yo no tengo capacidad o no, o no quiero por el motivo que sea comprarlo eh, esa, esa parte del catálogo, entra y la con nosotros y véndela directamente en D2C y acaba llevándote esa parte que se está llevando ahora mismo eh, un tercero. ¿no? Esa es la lógica yo creo que hay detrás y por la que entran muchos, pero es cierto que... Wow, no sé, nosotros a día de hoy tenemos, al, tenemos eh, proveedores o distribuidores o vendedores, o llámalo como quieras, de un nivel altísimo que saben comprar fantásticamente bien y que al final yo creo que esto acabará terminando en una repartición. Yo creo que hay lugar ahora mismo para todos porque nosotros tenemos vendedores que aportan un valor gigantesco, que saben hacer súper bien toda la parte logística, eh, que saben hacer súper bien toda la parte post y sobre todo saben comprar muy bien. Eh, y esto aporta productos de, muy muy competitivos a nosotros eh, y es lo que hace que tengamos pues esa amalgama digamos ¿no? de mezcla entre marcas proveedores eh, y la parte después nuestra de, de One Piece. sí eh, comencé la pregunta diciendo que encontraron en su día ese camino no esa, ese, ese medio y, y, y hoy ma, eh, en marketplaces más más especializados como vosotros pues eh, es totalmente un acierto uno de los principales problemas que, que se suelen encontrar los vendedores, ya sean direct consumers o, o pymes y tal, eh, es la lucha de precios. Esta mañana leí un tuit que, que decía un experto en temas de marketplaces que decía el tema, no hay nada peor que luchar por la buy box o la preferencia de venta que hay en el marketplace de turno, eh, que luchar contra una empresa que no entiende su modelo de negocio y que está perdiendo, pasta. Porque lo hacía esto? el tito Jordi. Jordi, ¿no? Ya, ya me lo imagino. Sí. <risa> eh, sí, bueno, efectivamente. Eh, las marketplaces que tenemos Buybox, al fin y al cabo la, la Buybox depende de tu algoritmo. ¿eh? Eh, hay, hay, hay marketplaces que le dan más importancia a la calidad, otras que le dan exclusiva importancia al precio, con lo cual yo creo que no es necesariamente... Eh, generalizar en torno al precio la batalla, nosotros puedes ver que hay muchas buy box que pierdes eh, siendo más barato. Y es porque quizás entregas eh, un poco más lento o porque no tienes suficientes reviews o etcétera, ¿no? Con lo cual es un compendio al final de criterios de calidad más precio. Pero la conclusión es sencilla, es ofrecerle al consumidor lo que más le conviene. Eh, y evidentemente el consumidor nos viene diciendo desde, no voy a decir la prehistoria, pero de, por lo menos los últimos años que el precio es algo muy importante para ellos. Con lo cual si quieres tener éxito efectivamente tienes, capaz, tienes que ser capaz de ser competitivo y eso en nuestro caso ser capaz de complementarlo con una calidad de servicio de primerísimo nivel. Ya que lo hemos dicho, ¿qué, qué criterios usáis para la buybox? Así le hacemos una guía al Tito Jordi con lo que tú digas de para que se haga un ebook de cómo posicionar bien en PC Componentes. En el, la buybox de PC Componentes y de Unilae, que es, que es la misma y que utiliza el, el, el mismo algoritmo, básicamente se basa en precio, rapidez en la entrega eh, y calidad de servicio. Calidad de servicio es. Eficiencia en la entrega, cómo de rápido, perdón, cuan, cuánta efectividad tienes, es decir, cuantos menos retrasos tienes, eh, más puntos tienes, rapidez a la hora de responder al consumidor, eh, tasas de devoluciones, tasas de etcétera, etcétera. ¿no? Todo lo que es un compendio de, de criterios, de diferentes criterios de calidad, eso lo metes en la coctelera y es lo, y es lo que te da la Buybox. El algoritmo no es público, es, es, es nuestro, pero es, cuando estás vendiendo es relativamente sencillo entender qué pata te está faltando para poder subir a, a algunas posiciones en, bueno, pues dentro, de, dentro de la Buybox. Qué bueno. Eh, ha salido de forma directa e indirecta en estas últimas preguntas Amazon y... Y quería tirar la pregunta por ahí, claro, vosotros una de las cosas guays que habéis hecho es que eh, en el fondo habéis competido con Amazon en estos años y habéis lo habéis hecho muy bien, es decir, donde otros han desaparecido vosotros habéis seguido creciendo en los ratios brutales, ¿cómo se compite con, con Amazon eh, con la fiereza que lo habéis hecho, porque encima, a ver, de, desde fuera, sin tener tanta idea, pero claro, yo como consumidor de electrónica y comprador de PC componentes, desde, desde que, que solo los conocíamos los frikis, Amazon tenía como las de ganar vendiendo electrónica, ¿no? Porque sobre el papel decías en su día, ostras, es que es, es un tipo de producto que engancha mucho, incluso con los primeros que comprábamos en su día en Amazon en Estados Unidos. Me ha parecido un reto y me gustaría saber cómo lo habéis conseguido, ¿no? C cómo se lucha contra Amazon. Eh, yo cuando llegué a la compañía no lo sabía. ¿eh? Eh, después de, de llevar ya un poco más de dos años, uf, la respuesta para mí es clara y es la gente que hay dentro de PC Componentes. Eh, se han tomado mejores o peores decisiones. Evidentemente la mayoría de las decisiones que se han tomado son buenas, pero es que hay gente realmente buena trabajando en PC Componentes y, y que llevan muchísimos años trabajando en PC Componentes. Hay, para mí... Eh, Referentes, pilares eh, en la compañía que son gente extraordinariamente inteligente eh, y que saben muchísimo, eh, comenzando por consejo de dirección y por, por, por, que es el, por el que es el, el CEO, que es, que es Alfonso y que, y que es un tío eh, especialmente inteligente y que, y que es capaz a nivel estratégico de, de pilotar la compañía en la dirección correcta. Y después, no sé, pienso, pienso en gente como, como Luis Aledo, que es el jefe de producto, como Ginesbo, que es el jefe de tráfico con Minerva, que lleva toda la parte de SEO, gente que lleva muchos años en la compañía y que cuando hablas con ellos, hostia, eh, te das cuenta de que saben mucho más que tú. Eh, y cuando hablas con gente de otras compañías, hay muchísimo nivel en PC Componentes. Entonces, necesariamente, PC Componentes es una compañía, que nace de, de las personas que, lo además, es súper es humana. Es, es, es muy fácil hablar con cualquiera. Es súper accesible y que, al fin y al cabo, las decisiones parten de estas personas, ¿no? Evidentemente, he dicho algunos nombres, pero hay muchísima más gente en la compañía. Y, y de ahí sale. Se han tomado decisiones, además, durante la época de crisis, digamos, de 2008 a 2013, eh, decisiones muy importantes, decisiones estratégicas de negocio, cuándo abrir Portugal, cuándo abrir una marketplace, eh, de qué manera gestionar, etcétera, etcétera, que nos han permitido, además de, de, de comprar muy bien, yo creo que el catálogo de PC Componentes es un catálogo fantástico y todo gira en torno a la calidad de servicio. Y creo que eso ha generado un cierto sentimiento de pertenencia de marca en, entre el consumidor que hace que, bueno, se vea identificado también los valores que representa la compañía y que, hostia, PC Componentes no solo tiene yo creo que la mejor calidad de servicio de, de, del país, sino que tiene un catálogo cojonudo a un precio fantástico y es que además lo que representa como compañía, hostia, pues, pues a mí me, me, me representa. ¿no? Yo Y ahora como empleado lo vivo en primera persona, pero cuando era cliente me pasaba y, y ante, ante una decisión de compra... Hostia, yo prefiero comprar en una compañía que, que, que me representa a nivel de valores. ¿no? Entonces, es seguramente un compendio de, de cosas, pero pilotada por gente inteligentísima eh, y con, con un conocimiento tremendo. Claro que sí. De hecho, si Alfonso nos estuviera escuchando, yo alguna de ellas le he invitado. Si te quieres pasar por aquí, porque siempre, como <risa> tal, liado y sé que no le gusta mucho hablar en público, siempre me, me lo tira para adelante, pero recordatorio, me, mini publi personalizada para Alfonso, vente a contarnos la historia PC Componentes de los orígenes. Eh, y, y me vuelvo, a, a un poco enganchando un poco esto con, con la batalla de Amazon. Eh, hace unos años lanzasteis PC Componentes Premium, que la parte de envíos gra gratuitos, ¿no? con el, el, el al final el premium de, de Amazon, y creo que lo estáis que, quitando. ¿Qué que, que habéis aprendido? Es decir, que, ¿por qué el movimiento, por qué lo estáis quitando y qué habéis aprendido en el camino? Bueno, básicamente nace eh, o nació, o entiendo que nació, porque evidentemente en el momento que yo que, que, que nació, yo no estaba todavía en la compañía. Para ofrecer al, al consumidor un extra en ciertas cosas, como pueda ser gastos de envío gratuitos a partir de 25 euros. Eh, Pagando un poco más, ¿no? Pues, pues, similar a lo que pudiera ser un modelo Prime, efectivamente, o de suscripción. ¿Qué pasa? Lo que ha pasado es que la empresa ha evolucionado tanto en términos de, de satisfacción, no de satisfacción, sino de ofrecer servicios nuevos y gratuitos a los consumidores, que el Premium ha dejado de tener sentido. Es decir, todo, todo lo que damos ya lo damos gratis o todo lo que daba extra el Premium ahora se da gratis, como puede ser el envío gratuito, eh, etcétera que deja de tener sentido. Con lo cual, el razonamiento que hay detrás es, no hace falta que pagues una suscripción, no hace falta que pagues eh, un extra para poder tener un servicio premium. En PC Componentes el servicio premium lo tienes sin discriminación para todos los usuarios que compren. Qué guay. Y, y en la parte aparte, entiendo de, de Marketplace, claro, tienes la, la, la parte negativa de, de que ya no controlas tú la logística, por lo tanto, al final muchas veces la va a tener que, que gestionar otro, otro proveedor. Eh, también he, entra en la ecuación, para quitar esto, el, el hecho de, eso, ¿no? de, de que ya eh, sois mucho más marketplace o, o la parte de marketplace va cogiendo peso. Yo, por ejemplo, he hecho la prueba en Unilae, ¿no? que añades di distintos productos y algunos tienen envío gratuito y otros tienes que pagar el, el, el envío. Y entiendo que, que eso es mucho más complejo de gestionar. Sin duda es mucho más complejo. Eh, sin embargo, en PC Componentes, que es una marketplace mucho más madura que la, que la de Unilae a día de hoy, eh, todo el mundo ofrece envío gratuito a partir de 50 euros, lo que es política de empresa. ¿no? Con lo cual, si quieres comprar eh, el producto que sea en la web, si cuesta más de 50 euros, el envío va a ser gratis. Y esto es bueno, pues porque se ha pedido, se ha solicitado, o sea, vamos a decir, eh, dictado así que los vendedores tienen que cumplir con, los, con la política de la política general de venta, vamos a decir, de, de PC componentes, con lo cual deben adaptarse a lo que nosotros consideramos que es lo mejor para el consumidor. Esto nos facilita también a nivel de comunicación el poder decir envío gratis a partir de 50 euros. En toda la web, sin asterisco de Marketplace no cuenta. ¿no? En, en unidad de momento no lo hemos decidido, pero no lo hemos decidido así por, por, por, por decisión estratégica, porque creemos que todavía no es el momento. Seguramente porque estamos viendo ahí, eh, por ejemplo, tipologías de producto como pueden ser sofás, eh, pues que igual no tiene mucho sentido ¿no? el, el obligar a poner de eh, envío gratuito cuando es, cuando es algo tan, tan complejo enviar ¿no? y estamos ahí seguimos aprendiendo todavía Empecé PC Componentes se ha aplicado como tal con lo cual no ha sido realmente, no, no ha tenido nada que ver en la decisión de premio. David, sobre los modelos de Marketplace ya que nos hemos metido en el tema en el que eres más experto tú, que es el tema de Marketplace me gustaría saber si qué modelos de venta hay yo soy un vendedor, ¿os puedo enviar mis, mis productos a vuestra logística y vosotros os encargáis directamente tipo FBA? ¿Tenéis diferentes modelos o yo tengo que hacer mi logística desde mi casa? ¿Cómo lo trabajáis a, esto? A día de hoy, en, en, en la Marketplace de PC y de Unilae, el modelo es dropshipping, digamos. Es decir, es, te cae el pedido a ti como vendedor y tú te encargas de la logística eh, completamente. No hay fulfillment a día de hoy en, en, en la compañía y yo confío en que lo pueda haber de aquí a final de año, principios del año que viene, lo que debería ser, en, en mi opinión, un absoluto game changer en, en, en todo lo relativo a, no solo a Marketplace, sino al, al negocio completo, ¿no? Con lo cual ahí se abre una puerta, evidentemente, a hacer cross-docking, que es algo que no hacemos a día de hoy, o directamente hacer fulfillment eh, y estocar productos de nuestros vendedores para poder después eh, entregarlo, ya sea de Unilá el pedido, o sea de PC Componentes. Esto es buenísimo. ¿eh? Esto mola mucho. Bueno, eh... es, es, es, es, es un proyectazo. Nosotros sí. tenemos ahora mismo un almacén nuevo en Alama de Murcia que se está construyendo eh, de otros 30.000 metros cuadrados y eso nos va a situar en los entornos de los 50 y pico, mil metros cuadrados de aquí a final de año de, de capacidad de almacenamiento, de, de metros cuadrados de, de almacenamiento, y abre la puerta, evidentemente, a hacer hecho, eh, ya estamos trabajando en ello, en ofrecer un, un, un modelo de fulfillment que pueda mejorar todavía más toda la parte de, de satisfacción en lo, en lo relativo a, a logística, sobre todo para la parte, evidentemente, de marketplace. Claro, como crees que hay mucho más, o salís de la lama ya. Un día de estos o sea, no entráis. En... Pues, pues fíjate que, hombre, yo, yo te diría que a día de hoy, bueno, pues somos una compañía relativamente grande y, se, y seguimos allí. Y conociendo a, a, a la gente de, de a los que llevan más años, no, no creo que pase. Yo me atrevería a decir claro. a que, que no creo que pase, y además es algo que va en el ADN de, de la compañía. Nosotros trabajamos con empresas con las que trabajábamos hace 15 años. Entonces, tú, tú llegas nuevo a la compañía y tienes que entender también que, oye, quien ha estado contigo en los inicios sí. y ha estado apoyando cuando tú no eras realmente nadie, hoy en día igual tú tienes que, que, que devolver eso, ¿no? O por lo menos sentir empatía o reciprocidad en, en ese sentimiento de. Oye, no, no somos más que nadie, al contrario, seguimos siendo una empresa de, de Alama de Murcia, la región de Murcia, y, y allí nos quieren mucho, y es precisamente por eso, ¿no? Por no, eh, bueno, por mantener los pies en la tierra y se, tener ese sentimiento también de pertenencia a la tierra, que es la que, bueno, la que nos ha hecho grande al fin y al cabo. Qué bonito, qué chulo. Y cómo mola ese liderazgo, ¿no? Y, y esos valores de la compañía que, que hay. Que se mantengan en el tiempo. Además, eh, nos da un punto de exotismo, yo creo sí. también. ¿eh? El hecho de no estar en Madrid o, o Barcelona, eh, bueno, añade un punto de épica también a, a, a, lo que es, a lo que es luchar contra los grandes, ¿verdad? Y eso, bueno, cuando estás dentro, un poco te, te empapas de eso también y, y lo llevas lo llevas con orgullo. Eso mola, eso mola. Eh, te quería ir ya una pregunta, cambiar un poco de tercio. Eh, ¿Es más rentable vender productos directamente, no como vendía PC componentes al principio de que yo compro y, y vendo? O, ¿O es más rentable por números el, el Marketplace? Descontando costes operativos y demás. Porque yo me huelo la respuesta, pero, pero claro, nunca nadie me ha explicado los números. ¿Tú qué dirías? Pues yo me huelo que al final del día eh, el Marketplace por... Porque aunque tengas más margen en vender producto propio, tienes que estocarte, habrá productos que no vendas. Hay, hay otra serie de derivadas que o necesitas mucho más dinero o, o incluso los números no me los conozco como para saber si eso es rentable. Es una, es una pregunta que yo te diría que no tiene una respuesta de sí o no. Es, hay, hay grandísimos depende. Eh, y ahí depende por familias, ahí depende por categorías, por productos concretos, no, no, no todos los productos tienen los mismos costes de adquisición, de adquisición. Eh, no todos los productos tienen los mismos costes logísticos, pues tienen un más, más aging o menos aging en una categoría, en otra, etc. ¿no? Con lo cual, decir qué es más rentable, a día de hoy, yo no te lo puedo decir. Eh, si entráramos al detalle qué es más rentable, vender un iPhone 13 negro, sí te lo podría decir. No lo tengo en mente, o sea, no, no, te, no, te, no, no te lo voy a decir, pero sí podríamos mirarlo y decírtelo. Eh, pero te doy un dato de, por ejemplo, cuando yo estaba en Spartu, eh, en moda, lo que yo he vivido durante muchos años es que es mucho más rentable vender en un en OP. Es mucho más rentable vender en, en retailer si eres bueno, eh, porque ahí depende también, evidentemente, si compras mal eh, y te cuesta mucho venderlo, tienes que acabando, acabar vendiéndolo depreciándolo mucho, eh, pues, evidentemente, vas a ganar poco dinero, ¿no? el, el gran riesgo de, de retail es el tiempo que te dura el, el, en el, el, el stock en el almacén, digamos, eh, y los gastos operativos logísticos derivados de, de tal, ¿no? Porque al final la adquisición eh, en tu canal, pues, es adquirir, intentar adquirir un cliente para un producto, ¿no? Nosotros, eh, los márgenes que teníamos, por ejemplo, en moda, eran, te diría que casi la mitad en Marketplace de lo que era en, en One Piece, ¿no? Y quitándole ya toda la parte de, de, de operativa. Depende también mucho si eres marca propia o, o eres, si te vas, por ejemplo, a productos de, de deporte, a, las, a los Adidas, Nike, etcétera. Los márgenes te vas a mover en los 30 y pico por ciento, 20 y largos 30 y pico por ciento. Si te vas a Zara, hostia, Mango que acaba de montar un marketplace ahora, bueno, pues no me quiero imaginar, pero igual tiene un 150, 200, 300 por ciento de margen, ¿no? Con lo cual, ¿qué es más rentable para Mango? Para Mango. Probablemente vender su propio producto ¿no? Y, y, y lo que hace es meter un marketplace que pueda atraer cliente nuevo que no hubiera atraído de, de otra forma, que viene a comprarle eh, pues, eh, pues, perfumes que han metido ahora o, o, o champús o lo que sea, etcétera, ¿no? Fíjate, nosotros en Spartu, por ejemplo, teníamos flujos independientes de marketing, por ejemplo, Google Shopping con presupuestos independientes y donde teníamos un CAC de 14 para 1P, teníamos un CAC de 7 para 3P. Eh, y eso te, te, te define al final, después lo ideal es bajarlo a categorías e intentar porque la comisión no es la misma categoría, etcétera no eh, Depende como yo, es tu negocio. Si me preguntas a mí te puede decir una cosa y si le preguntas a otro marketplace pues igual te, te dice otra. Claro, lo que sí más, aunque no se ponga eso, lo que sí más entiendo que es que el riesgo para cuando quieres crecer mucho en categoría de producto disminuye Indudablemente. Producto. Indudablemente, o sea, la, la ventaja que tiene... El eh, modelo Marketplace es que no comprometes stock. No, no, no estás tensando tu caja para, para comprar muchos productos para tener el almacén que no sabes si vas a vender. ¿Eso te permite poder tener o probar muchísimos productos nuevos que de otra manera no lo hubieses hecho? Y si se vende, fantástico. Oye, y si no se vende, no me ha costado, entre comillas, ¿no? Pues te ha costado bien evidentemente una operativa de, de crear el producto, etcétera, pero no te ha costado nada, ¿no? Eh, ahora, si eres buenísimo y tienes una rotación altísima en Piece eh, seguramente, probablemente, se te sea más rentable vender en OnePi. Claro. Quería preguntarte también por, un poco por los efectos de red, ¿no? Siempre se habla que al final los marketplaces tienen el efecto de red de, de que al final si tienen más compradores, atraes más vendedores, y si atraes más vendedores porque tienen más producto, esa amplitud de producto, pues oye, pues posiciona mejor y va a acabar haciendo que tengas más, eh, más compradores. Esto es así, o sea, ¿qué, qué, qué, qué, qué cosas habéis notado que te aporta el, el, el, según voy metiendo más compradores y más vendedores en, en la ecuación, eh, qué efectos vais notando que, que amplifiquen todo lo que hacéis? A ver... Eh, nosotros, evidentemente, el, el hecho de tener más, más gama de producto te da más posibilidades, te amplía la diana a la que tira del dardo, ¿no? Eh, y puedes llegar a, a consumidores que antes no llegabas y esto hace que ese consumidor, una vez que ha comprado, si ha tenido una, una experiencia satisfactoria, se vaya a quedar contigo, ¿no? O no, por lo menos nosotros intentamos fidelizarlo y, y que se quede con nosotros. El hecho de, de ligarlo a una red de vendedores yo no lo tengo tan claro. Eh, es, es cierto que, pero aquí quizá mi, mi opinión es un poco eh, diferente eh, al, al, al resto de, de, bueno, vamos a decir, de, de profesionales de, de Marketplace. Yo creo que hay que seleccionar bien más que seleccionar mucho. Entonces, muchas veces, y esto son discusiones que he tenido con, con, con, con otros compañeros de otras compañías, hay que crear mucho más producto y meter mucho más vendedores para que eso genere mucho más pedidos. Y normalmente... Normalmente no es así, por lo menos en, en lo que yo he vivido, ¿no? Con lo cual, de hecho, nosotros a día de hoy nos seguimos moviendo en PC componentes en unos 300 vendedores. Eso son muy pocos vendedores para el, el volumen de negocio que, que generamos si lo comparas con, con otras marketplaces, ¿no? Con lo cual, bueno, al final lo, lo que te genera es tener más opciones de venta porque tienes más catálogo, porque tienes más disponibilidad, cubrirte las espaldas si rompes stock porque sabes que va a haber un, un backup que va a entrar aunque tú te quedes sin stock... Y sobre todo a nivel de analítica yo creo que es fantástico porque te permite ir probando cosas con un coste re, realmente barato y en función de eso, bueno, pues tomar las decisiones que, que haya que tomar a nivel de, pues de catálogo de operativa. David, ¿qué, ¿qué novedades tecnológicas hay en PC Componentes, Unilae, que sean muy innovadoras o disruptivas, ya sea por, por la parte de Venture o que habéis desarrollado vosotros? Que no sé que molen y que, oye, pues mira, hemos desarrollado esto en logística, en pricing, en marketing, etcétera Nos está ayudando a crecer, nos ayuda a mejorar aquí, allí. No sé. voy, a, voy a intentar pensar en alguna que no sea eh, confidencial. <risa> eh, hombre, en, en, el, en el Venture ves cosas chulas. Eh. Ahora, por ejemplo, hay, hay una compañía que es eh, una, una startup que es participada nuestra, se llama bicial b -E, e c i a l eh, que está trabajando en la parte de compras grupales ¿no? para, eh, para intentar comprar un poco más barato, pues, comprar con mucha gente y hacer un pedido común, ¿no? Y es una tecnología que, que va a estar, no sé, de hecho está ya, ya lo ya hemos probado a disposición de e-commerce eh, y que a mí me parece súper interesante. Después, eh, a nivel logístico, yo, yo creo que, francamente, la logística de PC Componentes es, es de las mejores, de las mejores que hay. Cuando hablas con, eh, con la gente de logística, bueno, pues con, con, con Luis Pérez o, o con su equipo, eh, tenemos máquinas que son flipantes. Hostia, eh, todo, todo lo que es el tema de eh, empaquetado inteligente para reducir espacio para ser más ecológico, etcétera Ahí la compañía ha dado un salto muy, muy grande en los últimos años. Eh, y qué más, después evidentemente hay, hay un equipo de inteligencia de negocio que en todo lo que se refiere a, a estrategias de, de precio hace un trabajo impresionante. Y hay cosas que no te voy a contar, pero que cuando estás dentro eh, dices, hostia, es, es, y es muy interesante ver el impacto que tiene directamente, directamente en el negocio ¿no? y, y lo divertido o lo que para mí me, me resulta más impresionante todavía es que casi toda es tecnología propia eh, y eso habla, bueno, pues habla muy bien de los compañeros, evidentemente, ¿no? Eh, bueno, esas son, pero yo, yo seguiría, por ejemplo, ahora que es, estamos con la parte de, de alquiler, de, de renting, digamos, de, de aparatos, que yo creo que es algo hacia donde vamos a ir todos, Uh, tenemos una compañía participada también por parte de, de, de PC Componentes, de, bueno, del, del, del brazo inversor de PC Componentes, que yo creo que va a ser muy interesante lo que está haciendo y toda la parte de renting de productos de tecnología y tal. Seguramente ya estamos viendo cosas como en el físico se está moviendo mucho y al y online va, va a consolidarse, yo creo, pronto, porque ya hay países donde está funcionando relativamente bien. Ahí vamos a ver cosas y yo creo que estamos bien posicionados para ser uno de los líderes. La muy parte momento. de reacondicionados, por ejemplo, eh, nosotros tenemos un sistema que a mí me parece que es fantástico. Toda, toda la, la capacidad de reacondicionar devoluciones que tenemos y en súper poco tiempo volver a ponerlas en, eh, en web habiendo pasado un proceso de calidad, etcétera. Yo estoy convencido que PC Componentes y, y Unilae son bueno, líderes a la hora de, de reacondicionar productos y sacar productos reacondicionados al mercado a una calidad prácticamente de producto nuevo. Qué guay. Eh... Eh, ha salido un par de veces lo el tema de, de vuestro brazo inversor que al final lleváis dos o tres años ¿no? yo creo que de, con, la, con la competición y demás ¿Cómo, ¿cómo surge? no sé si conoces tú ¿cómo surge? y joy, como, como una empresa como PC Componentes que, que tiene tantos frentes eh, apuesta por este tipo de, de iniciativas ¿cómo se vive internamente esta apuesta por las nuevas startups? bueno yo, yo creo que es una decisión muy inteligente eh, que nace seguramente de de lo que como lo que nace todo en PC Componentes, que es la ganas de seguir haciendo cosas, de inventar, de, de hacer cosas diferentes, etcétera. Eh, probablemente contemos con uno de los mejores emprendedores que hay eh, en el país, que, que, es, que, es, que es Alfonso, y nos gusta, nos gusta la tecnología, nos gusta poder ayudar también a, a empresas jóvenes y poder estar al final en el pues en el en el chup chup de, de, de las cosas de las startups. Um, y etcétera. Y bueno, yo, yo creo que es todavía quizá un programa eh, humilde que está empezando, pero que, que ya ha sacado un par de, o por lo menos ha participado en un par de compañías que yo creo que son muy interesantes. Y nace de eso, de las ganas de, de apoyar al sector, de apoyar a, a, a las startups, tanto en una fase seed como PresID, eh, y echar un cable, echar un cable y poder estar a la, a la primera, a la vanguardia de, de todo lo relativo en tecnología de, de compañías al final españolas. Ah, ese mindset yo creo que, que ayuda mucho. El, el, al final es un poco estar contacto continuamente con, con, con cosas nuevas ¿no? para reinventarte y, y aprovecharlas. Eh, David, ¿qué, qué, ¿qué retos tenéis, tú crees, eh, de crecimiento a futuro? Tanto PC Componente en la parte Marketplace como en UNILA, ¿eh? o, o ¿Cuáles son las cosas donde, donde tú le dedicas más tiempo mental eh, proyectando el futuro? El, el crecimiento Unilae es claro. Es decir, es algo que parte de cero, con lo cual con que haga uno ya, ya crece, ¿no? Y esto es, pero la, la intención es este año consolidar el, el, el modelo, consolidar la web, eh, terminar el año con un catálogo eh, que sea bueno, que esté maduro, eh, a nivel de operaciones y de operativa que todo funcione correctamente para, bueno, para, para hacer un 2023 ya en términos de facturación eh, potente, ¿no? Y... Y en cuanto a Marketplace de PC Componentes, la intención es seguir creciendo. Como, como decía antes, hicimos, pasamos de 10 a, igual memoria, creo que 52, eh, de 52 a 82 y medio el año pasado. Yo creo que este año vamos a irnos a rozar los, los 100 millones. Y el objetivo es cre seguir creciendo. Pero no seguir creciendo por seguir creciendo, sino seguir creciendo de, de manera sana. Eh, y esto pasa, el equipo trabaja casi más en la calidad, de, de lo que sale por la puerta, que, que en aumentar el volumen de negocio, el buen de negocio al final se aumenta, es consecuencia de que el catálogo que tenemos es bueno y de que los vendedores dan un buen servicio, ¿no? Y después efectivamente de todo el trabajo que hay detrás, que ya no tiene que ver con, con, con equipo marketplace, que es toda la gente de marketing, de tráfico, de tecnología, etcétera, Con ¿no? lo cual, bueno, el, este año ya te digo, no, no he hecho el presupuesto el del año que viene todavía, eh, pero intentaremos cerrar, cerrar con crecimiento doble dígito, este año y el reto tiene que seguir seguir creciendo año y bien. Joder, a la hora os, os ponéis una buena exigencia ahí con mantener el doble dígito. No, no puede ser de otra forma, claro. <ríe> claro <que sí. ríe> ya para acabar, quiero hacerte dos pre preguntas un, un poco más personales, entre comillas. ¿no? La primera que solemos hacer es ¿cómo, ¿cómo sientes o cómo has tenido tú que ir creciendo a nivel personal para ir adaptándote a los retos, eh, tanto en PC Componentes como en tu carrera profesional? Porque claro, eh, has crecido relativamente poco tiempo a, a llevar bueno, por la responsabilidad, y ahora un Marketplace que va a facturar 100 kilos. O sea, yo entiendo que algún día se duerme un poquito más intranquilo, ¿no? Al final tienes mucho peso. ¿Cómo has evolucionado tú a nivel personal para soportar esto? Efectivamente, duermo mal desde hace muchos años. y <risa> eh, Yo creo que va en la personalidad de cada uno. Yo he evolucionado personalmente de manera natural apoyándome en, en los jefes buenos que he tenido. Eh, que más que jefes han sido mentores. Yo, eh, ha habido épocas en las que he aprendido muchísimo y normalmente exigiéndome un poco más de lo que seguramente me exigía la compañía. Eh, y eso te pone retos por delante y cuando uno tiene un sentimiento de responsabilidad, hace lo que sea por intentar eh, no decepcionar a quien en este caso te, te está pagando o a quien ha confiado en ti, ¿no? Y eso hace que, bueno, pues que sigas estudiando. Yo lo comparo mucho con, con, con un médico. Eh, salvando las distancias porque evidentemente yo no, no tengo vidas en juego, pero creo que los que trabajamos en este sector es un, es, un, es un sector que se mueve muy rápido y que o estudias mucho o lees mucho o te quedas, te quedas fuera. ¿no? Y el exigirte más, el tener siempre delante preguntas que no sabes la respuesta, eh, te obliga a tener que encontrarla y eso te, te obliga también o, o por el camino te va trayendo conocimiento que, bueno, quizá ni siquiera te habías planteado, ¿no? Y un poco así, de manera natural, al final es como evidentemente con, con, con mucho estudio, pues, haciendo cursos, másteres, etcétera, ¿no? O con apoyante los compañeros que es fundamental. Hay que tener suerte también en la gente con quien trabajas, ¿eh? Yo he tenido la suerte de trabajar con gente de la que puedo aprender muchísimo eh, y si hay alguien que no es el caso, yo les recomiendo que le dé una vuelta porque... Uh, aprender para mí es fundamental y aprender de tus compañeros eh, es, es, es bonito además, ¿no? Porque es, además es gratis, joder, hay que, hay que aprovecharlo. Sí, hay una parte importante de, de, de elegir donde curras, ¿no? A veces el, el, el priorizar ese aprendizaje o sitios donde tú vayas a poder desarrollarte. Totalmente, además especialmente quizá cuando ya eres más joven, eh, yo, yo tengo 31 años, todavía soy relativamente joven, pero cuando estás iniciando tu carrera, es fundamental, eh, en mi opinión, eh, en mi, mi humilde opinión, elegir bien el jefe con el que vas a trabajar, la compañía con la que vas a trabajar, olvídate de salarios, olvídate de, eh, pues de ambiciones que, no, que realmente no tienen mucho que ver, y es de quién puedo aprender, quién me puede ayudar a crecer. ¿no? Y eso yo tuve la suerte, por lo menos en Spartu, de. Cuando inicié mi carrera, de pasar tres años al lado de, de, de lo que para mí eran referentes. Y hoy en día de hoy tengo la suerte, después de ya de unos pocos de años, de, de, de aprender muchísimo. Yo hay cosas que eh, aprendo todos los días. Y eso yo creo que es, si me pudiera permitir dar un consejo a los más jóvenes, cuando sales de la carrera, cuando haces un máster, unas prácticas, fundamental elegir o tener un, un jefe, un mentor o alguien que te pueda guiar y te pueda enseñar. Consejo a fuego los que empecéis en mundo profesional y los que llevéis un tiempo y no lo estéis haciendo, pues también, que, que estoy totalmente de acuerdo con David. Y ya para acabar, ¿qué, qué, qué hábitos eh, sigues en tu día a día? ¿Qué hábitos te acompañan y te, y te ayudan en todo este, eh, autos tres que también que te estás poniendo tú, ¿no? Por exigirte tanto. Bueno, sí, es, es cierto que hombre el, el, el lanzamiento de Unilae, digamos todo lo que es la, la construcción de Unilae, sale de, de lo que es un plano rutinario. Eh, y eso, y eso hace que tu día a día sea un poco más estresante ¿no? eh, pero bueno yo hábitos mis hábitos son son me imagino que los de cualquier profesional consumo mucho linkedin eh, lo primero que hago cuando me levanto por la mañana es cuando enciendo el ordenador es mirar los dashboard eh, un control bastante digamos en detalle de, de todas las métricas y y después, bueno, al final la posición en la que yo estoy ahora es, es una posición un poco más de, de gestión de equipo. Eh, es fundamental asegurarte de que el equipo está bien, de que el equipo es feliz, de que el equipo tiene lo que necesita, de echar un cable en si hay algo que, eh, que quizá tú has visto y, y el equipo no ha podido ver o, o estar a disposición de los compañeros para, para ayudar. Y, bueno, paso muchas horas delante del ordenador. Eh, intento consumir algo de, de podcast, eh, intento, eh, consumir alguna clase de, de, de algún curso que esté haciendo durante, durante el fin de semana eh, y poco más y pues de vez en cuando algo que me gusta hacer por ejemplo es reunirme con, con compañías que no tienen que ver mucho con mi sector eh, y compa compartir con gente de, de distintas posiciones de otras compañías a mí me resulta muy enriquecedor, no bueno es una otra de las cosas que me gusta hacer quizá una vez al mes o una vez cada dos semanas con, con diferentes eh, gente que es que la gente suele ser muy amable además eh, bueno, poco más, ¿eh? Es, eh, es lo que suelo hacer. Salen buenas cosas. Mira, esto lo de reunirse con gente así que no conoces, también lo contaba Jorge Bestar de Camba que cada vez que hacía un viaje, eh, pues eh, buscaba a algún emprendedor o alguien local y, y le escribía, ¿no? En plan, oye, quiero conocerte pa', simplemente para pa aprender. A veces, yo creo que a veces, que a veces no, nos da un poco de, no sé si quizá de vergüenza o tal, eh, pero yo hace tiempo que lo, que lo vengo haciendo... Se pues aprende muchísimo. No, no, quizá no lo vas a hacer con tu competidor, ¿no? Evidentemente, eh, pero con gente de, de otros sectores que no tiene que ver contigo, pero que se enfrenta a problemáticas de gestión, eh, a problemáticas de adquisición de tráfico, joder, que hoy estamos todos eh, con CPCs disparados, ¿no? Eh, pues es, es muy a mí me resulta muy interesante y la gente suele ser muy amable y si al final el mood es recíproco de querer compartir, de querer aprender y tal... Yo lo recomiendo y si hay alguien escuchando que le apetece hablar, que, que me escriba por LinkedIn y, y por supuesto, totalmente abierto para, para charlar con quien sea. Qué bueno. Desde luego, compartir, compartes. Lo has hecho en este en este episodio y han salido muchísimas cosas. Así que muchísimas gracias, David. Eh, ¿por, ¿Por dónde te puede seguir la gente? Y si quieres, pues aprovechamos que, que somos un podcast muy humilde, pero hacemos una llamada que la gente compre en un ILAE, o lo que tú quieras aprovechar a decir con Bueno, claro. Palabra. Claro que sí. ¿Cuándo, ¿Cuándo sale? ¿Qué día sale esto, Corti? Ponle, ponle unas tres semanas, más o menos. En tres semanas. Bueno, entonces ya ha pasado PC Days, joder, que es, el, es la, la, la primera semana de julio. Eh, pero sí, no, efectivamente, bueno, la gente me puede seguir en, en, en LinkedIn, que es seguramente la red social que que más utilizo y que no, que no duden en conectar, y después, por supuesto, unilae.com, que a veces tenemos, la gente no, a veces, yo creo que no sé si el nombre genera confusión, <risa> eh, pero sí, efectivamente, unilae.com, que es la marketplace, el e-commerce generalista, que viene un poco a... a bueno, pues hacer las cosas diferente, como solemos decir nosotros, especialmente en términos de valores y que es el mismo servicio, la misma calidad de servicio de PC Componentes, pero con mucho más catálogo. Y nos pueden encontrar, por supuesto, en pccomponentes.com eh, siempre que quieran, 24 horas, 7 días a la semana. Ah, pues todos a seguir a David, a comprar en PC Componentes y un ILAE, que PC Componentes, es un histórico el e-commerce español, le debemos muchas cosas. David, muchas gracias por compartir tanto, la verdad que es un gusto hablar contigo. Andrés, no sé si quiere decirte alguna última palabra, agradecimientos a David también. Sí, gracias David por venirte. Ya cuando entré aquí le dije a Corti, y hay que traer a David que cuente cosas, que mola mucho todo lo que están haciendo. ¿eh? Nada, Muchas gracias a vosotros chicos por la invitación, cuando queráis, siempre un placer un gustazo y a los que nos estáis escuchando como siempre hasta la próxima semana y un fuerte sí. abrazo